...como tener la Play Store a un valor de 0.0 en su precio. Es decir las aplicaciones y juegos a 0 dólares. En este video te mostraré cómo hacerlo de forma legal, porque como tú y yo queremos lo dicho en el video. Pero no es posible, tanto como tú y yo cuando creamos algo queremos que todo el mundo lo compre... ...y generar ganancias dichas creaciones de aplicaciones y juegos, pero aún más realista generar ingresos con nuestro trabajo. La manera legal es entrar en la Play Store y buscar las aplicaciones y juegos que están en promoción por parte del creador que lo hace para llegar a más público. Pero es tedioso buscar, así que para una mejor eficiencia busca programas que se dedique a buscar dichas promociones ya que es la forma legal. Dicho esto espero te guste esta pequeña reflexión sobre la Play Store, recuerda que todo obrero es digno de su salario. Pero tú estás de acuerdo con la legal o prefieres lo otro.